Arándanos, propiedades medicinales y beneficios para la salud. Los arándanos son uno de los frutos más saludables que podamos encontrar, pertenecen a la familia de frutos del bosque. Concretamente son unas bayas que crecen de un arbusto de la familia de la Ericaceas, el género Pacinium, pueden ser de color rojo o azul oscuro con un sabor dulce y un toque ácido y cuyo valor nutricional supone todo un manantial de beneficios para nuestra salud. Las diferentes variedades de arándanos. Estas bayas provienen de Asia y Europa, donde se encuentran con facilidad en estado silvestre en las márgenes del camino. Crecen en terrenos húmedos y maduran durante el verano y el otoño pudiéndolos encontrar incluso hasta 1500 metros de altitud. Las variedades más destacables son arándanos negros. Son bayas de color negro azulado y de un tamaño superior respecto a al arándano común. También son los más ricos en vitamina C, proliferan en los arbustos que crecen sobre suelos ácidos en terrenos altos. Arándanos rojos. En este caso los arándanos rojos necesitan cocinarse para realzar su sabor, son frutos más agrios que los de color azul, pero contienen más sustancias acidificantes de la orina, por lo que resultan recomendables para combatir infecciones urinarias y digestivas. Arándanos, propiedades medicinales. Los estudios realizados por la Universidad de Clemson y el Departamento de Agricultura de Estados Unidos califican a los arandanos como el alimento de mayor poder antioxidante que entre 40 vegetales analizados. Se caracterizan por ser bajos en calorías debido a su bajo aporte de hidratos de carbono por cada 100 gramos. El aporte es de 46. Posee un altísimo poder antioxidante gracias a la acción combinada de sus ácidos orgánicos. 15 antocianinas que por otro lado también le confieren su peculiar color, además son ricos en flavonoides y vitaminos, así como una fuente importante de minerales y vitaminas esenciales como el magnesio, la vitamina y varias vitaminas del grupo B. Los arandanos son un alimento libre de grasas y sodio. Por lo bueno, general, las vallas silvestres son una buena fuente de fibras y vitamina C. Los arándanos no son menos, su alto contenido en vitamina C es mucho mayor que el de la gran mayoría de cítricos, así como su contenido en potasio, hierro y calcio. Poseen pues taninos de acción astringentes, lo que realmente destaca de este fruto es su abundancia en pigmentos naturales, Antocianos y carotenoides con una potenciación antioxidante. A arándanos beneficios saludables. Debido a su bajo fuerte en calorías, en los arándanos encontramos un alimento ideal para complementar las dietas de adelgazamiento. Su contenido de fibra es muy abundante, contribuye en mejorar el tránsito intestinal resultando un fruto ideal para aquellas personas que sufren estreñimiento. Cuando los frutos están verdes, ya son ricos en taninos, pero una vez alcanzan la madurez, estos taninos disminuyen adquiriendo las vallas propiedades laxantes, tónicas y depurativas. Al constituir una importante fuente de antioxidantes, nos protege de los efectos nocivos de los radicales libres, manteniendo nuestro sistema celular joven, así como nuestra piel. Estas mismas propiedades antioxidantes contribuyen también en potenciar el sistema inmunológico, aportando un efecto antiinflamatorio y una acción antibacteriana. No olvidemos que la vitamina C que incluye, también tiene una acción antioxidante e interviene en la formación de colágeno, huesos, dientes, glóbulos rojos. favorece la asociación del hierro de los alimentos, ayudando a prevenir y o mejorar la anemia ferropénica y fortaleciendo el sistema inmunotorio, aumentando la resistencia a las infecciones. contribuyen en reducir el riesgo de enfermedades degenerativas cardiovasculares e incluso el riesgo de cáncer. El potasio del arándano es esencial para la transmisión y generación de impulsos nerviosos para llevar una actividad muscular normal y también interviene en el equilibrio del agua tanto dentro como fuera de las células. Los arándanos son perfectos para combatir infecciones y mejorar la circulación. El jugo de los arándanos rojos ejerce una potente acción antiséptica y antibiótica sobre los gérmenes causantes de las infecciones urinarias. Los indígenas americanos ya los utilizaban con este fin, además los arándanos contienen ácido químico que evita la formación de cálculos o litiasis renal de fosfato cálcico. En el caso de cistitis, como tratamiento se recomienda consumir 300 miligramos de zumo fresco diario entre 1 y 3 meses. También actúan contra las infecciones digestivas y no olvidemos que los arándanos ayudan a eliminar todo aquello que nuestro organismo rechaza. Son muy beneficiosos para la salud ocular, evitan la aparición de enfermedades degenerativas como las cataratas. Los estudios avalan el efecto positivo del arándano en la pigmentación de la retina y la visión nocturna, así como su capacidad de regeneración contra la inflamación retinal, la degeneración macular, la retinitis pimentaria, el glucoma y, como decíamos, las cataratas. En el caso de la salud cardiovascular, los arándanos, además de mejorar la circulación, protegen los vasos sanguíneos, ayudan a mantener unos niveles óptimos de colesterol y azúcar en sangre, y evitan la acumulación de grasa abdominal, siendo beneficiosos para reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares y diabetes. Los arándanos también juegan un papel muy importante en nuestro cerebro, aumentando la capacidad cognitiva. En su composición encontramos antocianinas, un poderoso revitalizador de la memoria, que incluso puede revertir su pérdida, así como la de otros deterioros neurológicos. Cuando estos se producen como consecuencia de la edad, como por ejemplo, reducen el riesgo de demencia y los efectos del Alzheimer, evitan la inflamación del cerebro, aumentan las células cerebrales en el hipocampo, Región cerebral responsable de la memoria y responsable de reemplazar las neuronas. Los crándanos aumentan la concentración y la memoria. Aumenta la salud mental aliviando enfermedades como la depresión. ¿Cómo conservar los arándanos? Los arándanos los podemos comprar o si tenemos la suerte de ir en zonas donde crezcan de forma silvestre, los pues podemos recolectar. En el caso de los recolectemos, no se deben consistir frutos que no estén maduros. Pensar en que madurarán en casa es un error, ya que en el caso de este fruto, eso no sucederá. Por el contrario, tampoco conviene recolectarlos o comprarlos demasiado maduros, ya que a medida que van madurando, también van perdiendo su jugo. Los arándanos de su hábitat silvestre se pueden obtener desde el mes de junio hasta diciembre. Una vez recolectados, se conservan entre 4 o 5 semanas, dependiendo de la humedad y temperatura. Es importante fijarnos de su color a la hora de adquirirlos, Ha de ser brillante e intenso. Deben encontrarse firmes al tacto y secos. Las vallas blandas y húmedas se estropean antes. Se suelen estropear por deshidratación o por el rajado de los pequeños granos que las forman o enmohecimiento. Normalmente el aroma acompaña al aspecto del alimento y suelen ser frutas muy perfumadas. ¿Cómo consumir arándanos? Los arándanos frescos los puede consumir solos, pero también puedes realizar con ellos numerosas recetas de cocina acompañados con nata, batidos, helados, reposterías, zumos, mermeladas, compotas, ensaladas. Los puede hacer con morro lleno de tartas o mermelada. Para ello, has de cocer lentamente los arándanos con abundante azúcar y un poco de agua hasta que sus pieles exploten y adquiera un tono rubí. El jugo de pulpa se emplea en la preparación de salsas de cocina o como guarnición para carnes especialmente de caza. Tanto los arándanos negros como los rojos se pueden secar, pero pierden gran parte de su sabor durante el secado. El arándano rojo seco es mucho más dulce que el fresco. Suplementos nutricionales de arándanos. En la farmacia también puedes adquirir suplementos alimenticios de arándanos, cápsulas o comprimidos. Principalmente estos suplementos se utilizan para el tratamiento de infecciones del tracto urinario, así como úlceras, diarrea para las cataratas, glaucoma, visión nocturna, síndrome de fatiga crónica, cólicos, penas maricosas, hemorroides, problemas de circulación, memoria como versante. También se extiende, cada más su uso para mejorar la circulación y la memoria, así como la presión arterial alta, el síndrome metabólico, la diabetes, la artritis en los niños e incluso para mejorar la movilidad de las personas mayores. Los arándanos, contraindicaciones. El arándano es un fruto seguro para la mayoría de personas, no obstante se recomienda no consumir sus hojas ya que no existe suficiente información confiable en este aspecto. No se recomienda su consumo como suplemento nutricional en mujeres embarazadas y en periodo de lactancia. Sin embargo, es seguro si se consume fresco con alimentos de forma moderada. El arándano reduce los niveles de azúcar en sangre en las personas diabéticas. Hay que prestar atención cuando se tiene un bajo nivel de azúcar y controlarlo. Los arándanos son ideales para ello, pero si se consumen habitualmente, puede que el médico tenga que ajustar la dosis de algún medicamento. En el caso de que tenga que realizarse alguna cirugía, no debería consumir arándanos durante los 15 días previos de una cirugía programada. Interacciones de los arándanos con algunos medicamentos Los arándanos pueden interactuar con los siguientes medicamentos puspirona y Fluviprofeno Nuestro organismo descompone la puspirona y el Fluviprofeno para eliminarlos Los arándanos podrían ralentizar este proceso aunque esto tampoco supone un gran problema para los humanos Antidiabéticos el agrandano disminuye los niveles de azúcar en sangre y los medicamentos contra la diabetes también, por ello combinar estas vallas con la medicación podría hacer bajar el azúcar demasiado. Si es diabético, diabética debería informar a su médico sobre el consumo habitual de esta fruta, ya que podría ser necesario modificar la dosis de algún fármaco.